Vamos a la comunicación telefónica porque ya está en contacto con nosotros Bernardo Beltrán, Secretario General de SADOP Tucumán. Justamente recién hablábamos sí. y mencionábamos en alguna de las portadas lo que sucedía con los distintos gremios, en este caso puntual vamos a hablar de SADOP, porque hubo diálogos y hubo ofertas que no llegan a concretarse. Bernardo, bienvenido a LB7, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por darnos estos no, minutitos por... para poder hablar sobre un tema que es sumamente importante, que tiene que ver con la educación. Estamos muy cerquita del comienzo de clases. ¿Y qué pasó con el gremio que representás? Bueno, eh, sometida la propuesta que hizo el gobierno de la provincia a la Asamblea, eh, la, Asamblea consideró, a la Asamblea de Delegados, la Asamblea consideró que todavía es insuficiente y que se tendría que mejorar esta, esta propuesta. Y sobre todo teniendo en cuenta que de la forma que se configura eh, hay una serie de ítems que solo alcanzan en un cargo y esto significa que el salario que va a cobrar el docente en el segundo cargo es, este, es un poco menor. Eh, en algunos casos es una cifra que puede ser significativamente menor. Entonces, teniendo en cuenta que hay muchos docentes privados que precisamente son los que eh, trabajan en ese segundo cargo, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, eh, el que tiene un solo cargo, el, eh, el mínimo garantizado para el que se inicia. Y bueno, que para que se inicie? Porque llega hasta los siete años de, de servicio aproximadamente, que es cuando recién se empieza a mover este, la base salarial. Este, va a ser de, de 140 mil pesos, y entre lo cual todavía se, se, se pretende que esto, eh, esto se incremente, que, que haya una correlación con ese incremento en el mínimo que se ha dado a nivel nacional, que es el 43,9%. Y el otro planteo que surge de la Asamblea es la necesidad que. Que se, también que se mejore lo que es el básico porque de ahí se refleja todo el resto de la escala docente bueno, estas son cuestiones que surgieron en la asamblea que se que tuvimos anoche en el sindicato en base a cuál fue el ofrecimiento del gobierno y por eso eh, expresó esto de que nos resulta insuficiente este este ofrecimiento salarial. Bernardo, con respecto al a, a tema que es insuficiente, ¿creen ustedes que puede llegar a haber una mejoría o, o se va a, o va a estar un poco trabado? ¿Cómo lo vieron en la reunión? Bueno, yo, yo creo que va a estar un poco trabado, pero uno nunca pide de, pierde perdón, la de esperanza de que, que se, de que se pueda mejorar. Yo creo que es factible eh, mejorar todavía un poco más, pero eh, bueno, ahora está en la eh, la decisión del gobierno de la provincia de dar respuesta a, esta, a este pedido, ¿no? Y en este caso, ¿cuáles serían los, digamos, los pasos a seguir de acá en adelante luego de, de esta oferta? Eh, esto de, de continuar con el diálogo, de esperar una mejor oferta, ¿y qué pasa con el inicio de clases? Bueno, en el caso nuestro estamos esperando que haya otra oferta, pero... También, eh, para nosotros, bueno, queremos ver cuál es el resultado del Congreso de, que tienen que realizar las otras, eh, eh, los otros sindicatos que están también en el, en el Frente Amplio Docente. Y en base a estos resultados, veremos nosotros qué, qué decisiones se toman, eh, porque... Por eso hemos eh, decidido volver a convocar nuestra asamblea, o mejor dicho, para, hemos pasado un cuarto intermedio para el próximo lunes, donde ahí veremos ya qué, qué, qué se hace con referencia al inicio de clase, que tendría que ser el próximo miércoles, ¿no? Uh -huh. O sea que todavía no hay una postura de, de ir a un conflicto, por decirlo de alguna manera. Estamos esperando a ver qué. Que, que, que después hay por un lado por parte del gobierno y después por otro lado que, eh, que es lo que deciden hacer los, los compañeros que están en las otras este, organizaciones que conforman el, el Frente Amplio Docente. claro Esta mejora que ustedes solicitan desde el, desde el gremio, eh, si el gobierno les propone arrancar las clases igual y por ahí en un mes, dos meses recomponer eso, ¿usted lo harían? Bueno, eso lo tengo que someter a la consideración de la Asamblea. Okay. La verdad que porque eso son decisiones que este, tienen que haber una convicción por parte de, de todos los delegados gremiales es una es una medida que no que no le cabe tomarla solamente al, a uno, okay. al Consejo Directivo, uno exactamente, uh -huh. exactamente, Y en en estos casos, pensando en lo complicados que suelen ser los inicios de clase, esta fecha sobre todo febrero, que, sí. que es donde se define, es un mes corto, con, con mucha cosa, mucha reunión, está bueno que exista el diálogo, pero siempre medio que llegamos ahí corriendo. Esa no es sí. la primera vez que pasa, Bernardo. Y sí, sí, lamentablemente termina siendo así. El problema es que recién la propuesta estuvo ayer, ayer hasta la tarde. Entonces, eh, en base a eso es que nosotros... Eh, eh, convocamos nuestra asamblea eh, prácticamente con la propuesta en caliente. Este, así que, bueno, en base a esta primer análisis que, que fue muy discutido, y porque, a ver, no está en nosotros como organización y nunca lo tuvo tener una suerte de, de estilo de conflicto o, o ser. Una, este, un sindicato que esté buscando el, el conflicto por el conflicto mismo, ¿no? Si a veces sucedió esto, es producto de bueno de, de luchar por nuestras reivindicaciones que consideramos justas y que consideramos como mínimas necesarias, por decirlo de alguna manera. Entonces, todavía no es que uno esté buscando una situación conflictiva, para nada. Lo que sí estamos buscando es que se mejore esta propuesta. Ese es el objetivo central que, que tenemos. Bernardo, para que el, el que nos está escuchando, la lógica era lo del salario básico, ¿no? De uno comenzar con ese salario, que estamos hablando de cuánto está el salario básico, cuál es la propuesta. Y ahí? El, el salario básico pasa a 44 mil sí. este, pesos, eh, un poquito más. ¿no? Sí, y, la Pero... oferta, ¿Y la oferta en cuánto estaba? No, no, no. Esa es la, esa es la oferta de, ah, es la oferta. de ese gobierno de, de arrancar con salario básico de 44 mil pesos. Nosotros creemos que esto se debería que, que mejorar un poco más aún, porque esto es lo que refleja después toda la pirámide salarial y que termina ya tan. ese claro. Y ¿cuál sería, cuál sería que... Bernardo el número que ustedes están eh, pidiendo? Bueno, a ver. Eh, nosotros pensamos que por lo menos tendría que llegar a los mil pesos, uh -huh. eh, que se que haga un esfuerzo un poco mayor y este, que se llegue a ese punto. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, esperemos que eso se logre, falta pocos días para, para el comienzo de clases, eh, y también queremos, cuando exigimos que los docentes sean los mejores maestros del país, cuando queremos que sean los mejores de la provincia, también hay que acordarse de cuánto ganan. no Efectivamente, uh -huh. y además, este, porque... También acá hay una cuestión, si se quiere, más eh, filosófica este, o, o conceptual, e importante a tener en cuenta, que algunos compañeros lo expresan, eh, que no solo pasa esto por cuánto me pueden pagar o me quieren pagar, sino por cuánto vale mi trabajo. Y a veces sale esto en la, en las en la discusiones y en el intercambio de opiniones que se produce en la Asamblea. Y esa es una cuestión también que hace... A la dignidad de la tarea de los compañeros y compañeras que llevan adelante la tarea docente. Bueno, y algunos planteaban, y bueno, pero ¿cuánto vale mi trabajo? ¿Cuánto bueno. me están reconociendo por el trabajo que realizo? Bernardo, nosotros te agradecemos el contacto. Seguramente te vamos a estar molestando uh -huh. de aquí en, en adelante para ir charlando sobre estas cuestiones que tienen que ver con el nivel, como decía Carlito. Después sí. mencionamos, nos llenamos la boca hablando de educación. Pero bueno, también es quienes llevan esta tarea de educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños que van a ser el futuro, también tienen que tener lo que corresponde claro. por el trabajo que se lleva adelante, como en todos, uh -huh. como en todos los trabajos. Así que seguramente vamos a estar charlando más adelante para ver cuál fue la situación y la solución. Nosotros te agradecemos y te deseamos una buena jornada. Bueno, muchísimas gracias y espero que ustedes también estén muy bien.